Saludo no al chivo y caite no bonfeno al niacanalo. Eh, Tiochistas tres especial a video char mi fratone a fratones a compañas nin. Ser tio que mi reconto salvi mi ha legado dun la monato hoy de enero cae fe febrero. La unua libro que un mil x está ido de ringo Mondo. Cachar temas para el libro de Kailasta de la librería Ringomondo. Mine po reconte al vi yo temas. Charmine las faris spoilers al vi. C. Trebaldo pero la recenso prila un nuevo libro Ringomondo en Chitiu Canalo. O jugable Jana Peris. Dos. al Salvi. La ligilon. La duda libro que humilde guis Chitiu Yairo. Esta es la manjera Arvaro de Sixin Liu. Cachar Jana Peris. Suplitio libro en Chitio este Canalo, mini racontos temas, bibliotecas, hiru la video cae vidu jin. También siu denun, que estas bueno, es bueno, tres buenas libros, tu te leguinda, aunque tres leguindas la uno a libro, el problema de, tres Entonces, de la tricorcoy, do hiru cae vidu la video en legu la libro. La trien libro en que este un mille chitio yaro estas hispanas humero, saben que el lantago al libro, mi ya recente si jin en Chitio Canalo. Y temas por la, la experto y del autor de una hispana en Landa Milito, eh, Nemal Trafu Lar Senson que unían Faris. La secva libro que un temas pri la perdita, símbolo de Dan Brown. Y esta es de la serio de Robert Langdon, el eh, serio que usabas eh, que el chefan roluron al Robert Langdon. En este libro, eh, Roland house gran un problema Char, eh, amigo Lia, eh, estás Captita, Kylie Devas, McCorry, Misteron, Prii, framazionismo, Char y amigo estás framasono Hay dos teucistas ti tipa verco de Dan Brown. Plena y Mistero, plena ye enigma y que Devas este solvatai. Hay vi eh, n'empre Devas leguin Char estás tre el libro, me te recomienda Gin. Mi Donizetti, Pointo y de Green. kai chiquillo libro, cune cun la eh, da Vinci codo. Esta es uno de mis playchata libro y de la librería hoy. La segunda libro temas pila la lasta libro berquita de Dan Brown. Temas pila origino. Origino. Eh, chiquillo libro han causas tres bonas. Eh, mi Donizetti, Bar Pointo de fin también vives así que tío estás el otro otro otro verco de Dan Brown en que de nove está y un misterio en que Robert Langdon nevoles de devas solvi cae virino acompañaos Lean cae estás yú en que el libro el de bus fiditium sé eh, la original parte de chico ch, tí, libro estás que aperos artificialista inteligentezco cae tío estás tú te no pero verco de Dan Brown anchaúe o casos en hispanio. Hay niveles y mete la batalla entre la católica tradición hispana hispanía. Hay la progreso de la tecnología, hay no va hispaniero. Si huy parte está la interesa la playa interesa de la libro. Hay que el mi vida y estas el otro otro cliché otro tipo de Dan Brown se tío estas buena ancauchar. Esta es la fórmula que un Craig Dan Brown por eh Farí El Star en el libro. Esta es muy buena, y estas Trebonaca y te recomiendo al bill Guijin. La sequel libro que me legis estás es Castello en la Aero o Castello Castello en hispanío que estás eh, aro Árota. Este ficción y racconto impresión ficticio que hay fantasío Farita eh, en hispanío. Si estas es Eble la Playbona libro que humí, Cisnon Legis y, bueno, bien, son, eh pero recenso en chiti canal donde donemaltra fujin estuve atenta ahí cae bueno, pone temas pritech raconté hoy eh fantástico. Y que hubieras de ciencia ficción terror fantasto y piensas que estás tres pero por la hispan y calculo un libro que el chitía, estas maniero montri que bona cienfixio, que bona fantasto, o asesti farita en la hispanolingüe, kay, que mi ancout certas que le iam ni trebona ancout trebonain, que está en libro de eh, prichitiu y temo en Esperanto. La lasta libro que un mileguit chitio ya lo temas pri. La japano que enamoró al la María. La María verco de Colombia, farita del de autólogo Jorge Isaacs. Estas tres, tres fama en Colombia. Kay, libro io la de Mi esperis es mian la de Pere de la Oculo y de Japano que hubo a ir al Valcauco, al colombio. Kai mi trovis y on tu te También la libro no malbona estas bona, estás bona. allí barco al y malgrado mi pensas que G ne tu te atingas phantom. Sed en Cutrit neblas don el G mesan, phantom inter la libro raccontas la espertón de Japano que le guinte la María. En Amigis al Valcauco, la loco que Gidis volvillas cae de atzitas boyayi por si tú estás bueno al loco porque las iru panoy dolly Doliboyayas al Colombia, kai trovas que colombiano trovillas en Milito de nuevo. kai tío estos problemas por por Liazeloi. En Chitio este libro mi mal multe de la magia realismo. Tres fama pro Gabriel García Márquez. Kaiteo video las en la manera en que la autor prescribas la la, la paisaje en que la y de la persona y eh, kai en la parte en que G disvolvija en que la historia, la historia estas esta tres, tres similar al tío el tío parto al que Macondo apartenas que estás es la Marbordo de Colombia. Hay por que mi personal, el mídrid un yo disappointed en Charlie Space, trovi y en tu también que esas subíche buena libro, hay estas tres tres que mal ya dos y le que Dos que el vividis me mal buena libro en do mi alegado, al chivo y mi donis intercuba, Charlie fin poentoin. Dos he la libro en porque mi parolis le willing, que ne forgé su aboní al canal. Tío está chido por nunca es la venota dobleta libro hoy. Jeez.